amigos de nuevo con ustedes en mi canal Creaciones Betina espero que se encuentren súper bien hoy vamos a hacer otro regalito para el día de la madre espero les guste hoy quiero enviar saludos a Camila Giraldo vamos ahora con los materiales y el paso a paso vamos a cortar un rectángulo de 13 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo y en este extremo vamos a medir 9 centímetros hacemos lo mismo en este lado trazamos 9 centímetros ahora vamos a trazar acá 5.5 centímetros igual en este lado acabo de señalar con marcador los 9 centímetros que trazamos antes que desde ahí vamos a trazar una línea de este punto a este lo mismo en este lado vamos a doblar el cartón en la mitad vamos a señalar estos lados nos sobran y de este punto al otro extremo vamos a hacer una curva estos dos lados también nos sobran ahora acá en la parte inferior vamos a trazar 1.5 centímetros y de acá a este punto vamos a hacer otra curva hacia el otro extremo esto nos sobra. Vamos a cortar. Este sería el molde para hacer el baldecito. Ahora vas a cortar un cuadrito de cartón de 6.3 por 6.3. Vas a dibujar un círculo y lo vas a cortar. Acá ya lo tenía adelantado. Vas a tomar una servilleta con diseño, el diseño que desees, en este caso unas flores, yo voy a cortar esta. Acá ya lo tengo recortado. Esta sería para pegar acá, en el centro. Lo vamos a hacer con acronalo pegante para servilleta. Vamos a aplicar a cronal un poco de agua para que no nos quede muy gruesa la cronal o la pega y vamos a empezar a pegar desde el centro hacia afuera para que no nos queden arrugas nos quedaría así, como la tarjeta está húmeda voy a aplicar diamantina para darle brillo a la rosa o a la imagen y por los lados voy a aplicar pegante en barra y le aplico la diamantina, esto es opcional nos quedaría así ahora vas a tomar el, el círculo que cortamos y vamos a aplicar silicona líquida o silicona caliente para pegar y armar el baldecito vas a tomar una tira de 2 centímetros de ancha por 28 centímetros de larga y voy a cortar igual un círculo para tapar el cartón la servilleta que donde saqué la imagen donde corté la imagen tenía esta esta tirita de color gris plata esto la voy a utilizar para pegarla acá en la parte inferior del baldecito aplicamos silicona líquida y pegamos acá pueden pegarle lo que deseen pueden ponerle piedritas pueden ponerle lo que quieran o una tirita de color en fomi nos quedaría así este sería para pegar acá el manguito del balde y con perlitas cuando lo pegue acá le vamos a pegar acá perlitas también lo voy a pegar acá a las rositas, nos quedaría así con la perforadora. Vamos a perforar acá en la parte de adelante o del frente. Vamos a tomar una cinta de tul o una cinta ilusión y vamos a introducirla por los huequitos y vamos a hacer un moñito. en el moñito voy a cortar acá esta cinta que me quedó un poco larga nos quedaría así ahora vamos a tomar dos cuadritos de icopor a este le voy a aplicar silicona líquida y al otro cuadrito de icopor le voy a pegar papel seda verde esto es si lo desean hacer aplico silicona líquida y pego igual voy a tomar esta imagen y en la parte de atrás voy a escribir un mensaje para, para ti mami vamos a decorarla, voy a alinearla, hacerle punticos para que nos quede más decoradita. acabo de hacer unas florecitas voy a aplicar silicona líquida y voy a colocar un palillo, ahora con limpia pipa voy a hacer un corazón aseguramos acá y con un lápiz vamos a hacer una espiral enrollamos en el lápiz aplicamos silicona líquida en esta parte y le aplicamos silicona líquida al palillo introducimos hasta acá y aseguramos acá en esta parte inferior vas a utilizar o a, a pegarle una imagen de una mariposita esto lo voy a hacer con silicona caliente esto es opcional si lo desean hacer y pegamos acá en este lado nos quedaría así ahora vamos a ubicar las rosas colocamos el mensaje o la tarjeta el corazón voy a cortar acá un poco el palillo que está muy largo y por último ubicamos los chocolates